Y espero que estés excelente. En este video te voy a explicar cómo instalar un VPN en tu navegador para conectarte a cualquier página web independientemente del país que necesites. Y esto de forma exclusiva para mi plataforma en el caso de que te estés eh, registrando desde Venezuela. La plataforma, si ingresas desde un IP que sea de Venezuela no va a cargar por las condiciones políticas que existen hoy día entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, es sencillo. Lo único que tienes que hacer es instalar un VPN. Vamos a darle. Vas a abrir tu navegador Google Chrome o Mozilla, el que tú quieras. Yo lo voy a hacer desde Chrome, que es el más común, creo yo. En donde allí tú vas a añadir una extensión. Extensión con ese no. Extensión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Colocas en... En el buscador Chrome Web Store Estamos en la Google Chrome la, la tienda de Google Chrome Y allí aparecen lo que son las extensiones Entonces observa que al darle allí Directamente extensiones Tú vas a escribir allí simplemente esto Hola VPN Es el que te recomiendo yo Hola Free VPN Proxy Blocker Best VPN Este Es el nombre de la VPN ¿Qué tienes que hacer? Añadir a Chrome Solo eso Añades extensión y observa cómo se coloca acá, que ya está listo, se abre una ventanita, la ventana la puedes cerrar sin ningún problema, pero acá aparecerían ya las extensiones que tú tienes. Mira que todas esas extensiones son las que puedes tener tú en el navegador, como es la free vpn tú lo que haces es, la fijas en el navegador arriba. Si no te aparecía, ya la fijaste y es esa llamita que aparece allí. Cuando ya la tienes instalado, tú puedes de hecho darle aquí en ajustes, ver tus extensiones y verificar que ahí la tienes instalada. Para utilizarlo es sencillo. Le vas a dar clic allí y se enciende. Le vas a dar encender y desde qué país te quieres conectar. Por ejemplo, aquí yo que estoy en Colombia me estoy conectando como si estuviera desde Venezuela. Pero puedes hacerlo desde Estados Unidos, desde el país que lo requieras. Esto también se utiliza a veces para ver los, las series y películas de Netflix que no están habilitadas en un país en específico, sino que quieres verlo desde allá, lo puedes hacer. Entonces, seguimos acá. Resulta que yo me estoy conectando como si estuviese desde Estados Unidos y me voy a, voy a ingresar a mi página web ahora. No es necesario que sea de Estados Unidos, eh, solamente es en el caso de que sea para Venezuela. Mira que aquí me agarra Venezuela, pero tú le cambias el país. Desde Estados Unidos, conéctate. Y te dice, listo, estoy conectado a Estados Unidos. Bueno, si ya te metiste en la página, te invito a que le eches un vistazo, que eso quedó, mira, quedó preciosa. Le echas un vistazo a la página, ves los cursos que están ahí habilitados. Y cuando ingresas a Cursos, aparece automáticamente desde Estados Unidos, desde el país que tú te estás conectando, la plataforma. Entonces, de esa forma, de esa manera, valga la redundancia, que lo dije ahorita, vas a poder ingresar a los cursos de Epsilon Academy sin ningún problema. Ahora, ya terminaste de navegar, ya terminaste de hacer todo el proceso. Simplemente entras acá y lo apagas. Ya te agarra tu IP de la ubicación donde tú estás y ya eso sería todo. ¿Qué quedó claro, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabes que puedes meterte desde Venezuela a epsilonacademy.com sin ningún problema. Y te enseñé cómo instalar un VPN en tu navegador. Chao. Uno. Hola y buenas noches. Bueno, que qué buenas noches. Esto es atemporal, la pueden ver de día, de noche, a la hora que quieran. Bienvenidos a este video en donde te voy a implicar. <risa>